a nivel nacional, a través de Telenor, el canal 10310, en alta definición. Para los Estados Unidos, es eh, diferido a las 6 de la tarde en punto, a través del 1014 14 de Optimus Cable, Canal América. Esto es el toque del mediodía. Yo soy su primo Roberto Neris, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, R Neris. Roberto Neris, así me busca. Bien, miren, eh, a veces uno tiene hijos, ¿verdad? Y los hijos nacen, crecen, se desarrollan, y se independizan, como se dice en el argot popular, dejan eh, su nido, dejan su, su, su, su manada. Eh, aquí tenemos un joven que en lo particular me llena de orgullo, porque desde, desde jovencito comenzó en el mundo artístico, en el mundo de las luces y la pasarela, como modelo. Hoy en día, eh, luego de una, de una trayectoria en medios eh, locales, empezó aquí con nosotros a hacer sus pininos, luego se fue a los Estados Unidos a seguir con su carrera comunicacional en los medios eh, televisivos, tanto nacional aquí en Telemicro como a nivel internacional, eh, recorrió canales como Univisión, Telemundo, Mega TV. Hoy en día está en la radio y es uno de los más controversiales y por eso quisimos invitarlo para ver en qué está nuestro... Ronnie, he, ne, ne. Bienvenido, Ronnie. Roberto, gracias por la invitación. Mira que es un placer estar en casita nuevamente y nada, feliz. Explícame, Ronnie. ¿Qué te explica? Este outfit. Dame un closet. -out este outfit. Si yo sé, me pongo mi chori. ¿Por, por qué? Ah, no, lo que pasa. Mira ahí, mira ahí. <risa> No, nada feliz, de verdad, con el público. El público me ha apoyado de una manera increíble. De verdad que mis ocurrencias le alegran el día a cualquiera. Así que hay que seguir para adelante. Feliz como siempre. Eh, Ronnie, eh, con nosotros está Mayelin Duarte y Génesis, quien es eh, encargado de, de redes sociales y de medios digitales de Telenor, <risa> que va a participar con nosotros eh, en esta entrevista. Pero quiero preguntarte, Ronnie, a ver. mencioné... Porque te conozco de hace muchos años y me parece que en los años 2011, 2012, 2013 empezaste eh, como modelo. Cuéntame cómo llega a Estados Unidos y cómo eh, eh, arranca tu carrera artística. Pues fíjate que yo empecé aquí como modelo, modelando tiendas. Eh, después me fui a Estados Unidos y allá empecé también a tocar puertas. Y a modelar en pasarelas internacionales. Ey, miren a Ronnie, ¿eh? Ay, Dios Cero mío. cirugía está Ronnie ahí, ¿eh? ¿Dónde tú le sacaron esas natural, fotos? Eh. Eh, mira, eso es natural. ¿Qué edad no, tú tenías, no, Ronnie? No, no, eh? no. Ay, yo tenía como 18, 19 18... años ya. Ey, natural, Ronnie, ¿eh? Natural. Sí. Ahí no estaba zafadito todavía. No, todavía. <risa> Saludos al doctor. Abraham Polanco, safadí, cirujano, plástico y Sí, muy bueno, muy bueno, sí. por cierto. Entonces, sí. eh, eh, te fuiste a Nueva York, tocaste puerta. ¿Para cuáles marcas llegaste a, a, a ser modelo? Pues fíjate que yo allá también modelé para Aeropostal. Después, modelé para muchos diseñadores internacionales, europeos y eso. Eh, me fue muy bien en la agencia que pertenecí porque firmé una agencia de modelaje que se llama MMG. Y me fue muy bien, después ya... Ey, míralo ahí a Ronnie, modelo, ¿eh? Míralo ahí. Después de ahí... ¿Roni serás tú, Ronnie? Claro. Ey, pero chequea, serio, muchachito, ahí, ¿eh? ¿Quién diría que, di que una década después? No es fue? flaco, ahí estaba yo, flaquito, flaquito, mira, mira ahí. Mira, mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí, ¿Eh? ahí. Mira, no, mira no. aquí, ahí, eh, mira, eh. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí, pero bien, ustedes buscaron muy bien. Ronnie, pero tú ibas bien, ahí tú estabas derechito, ahí mira, mira, cómo te ves tú ahí. Mira, mira, mira, mira. ¿Eh? vos parece militar, Ronnie, ahí mira. Poderito. ¿Eh? Ahora, pero tú estás viendo los choris. Eh, mira, ahí parece militar el señor. Derecho, mira, no, no, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Para quién fue pero esa pasarela, Pero esas fotos. ¿Para quién fue esa pasarela, Ronnie? ¿Sí esas, esa pasarela fue... Yo recuerdo que era para un diseñador japonés. ¿Cómo? Esa ropa, sí. Pero tú eres un muchachito bueno cuando eso. Sí, mira, mira ahí. Mira, mira ahí. ¿Eh? No, no, Muy modelo. Bueno. ¿Eh? Model Por eso que ustedes ven esas poses. <risa> ¿Eh? Mira ahí. Mira, ey, pero bien. Roberto. Ay, Dios. Escúcheme, esos lentes no son la misma marca de estos lentes, ¿eh? Sí, no. Jamás. <risa> Oye, jamás. Esos son, esos son, ¿eh? Canal Street. Estos no, ¿eh? Pero bien, mira, Roberto, mira. Roberto, Roberto. Pero... pero no llores, Ronnie. Yo Ronnie. estoy llorando, es que eh. ahí tenés el pelo corto, mira que bien, pero ¿Cuánta bien. inocencia, Ronnie. Ronnie bien? No, yo, ahí era, yo ahí estaba bien, estaba Ajá. Cómo es una pregunta a mi amigo y hermano Ronnie, es uh -huh. mío. Es bienvenido Jennifer, Es tuyo este. y lo mío personal. Sí, sí, sí. sí. <risa> Ronnie <risa> es un niño querido aquí ¿Cómo claro ¿Es de que la un casa? hombre que es modelo de ropa elegante. Ahora supongo yo que tiene una, una nueva tendencia de los pantalones cortos. ¿No es una ya... tienda Ronnie está? Y no solamente pantalones cortos, ya no es pantalones cortos. Pero espérate. Ya ahora gente. he subido Pero... pantalones Extramente espérate, corto espérate, espérate, gente, Vamos por parte. No, no, ¿no? Me, me pues vamos por parte Porque eso es un inicio Luego Ronnie Empieza en los medios de comunicación Que hizo su pinino aquí En el toque sí. de queda ¿eh? Pero Así como es. está en ropa de moda Tuviste qué elegancia de la ropa Sí, pero espera que No me brinqué Porque él vuelve a la moda está Al ver esas imágenes Ahora mismo ¿qué, ¿Qué es lo primero Que te llega a la mente? Al verlas Inmediatamente de Roberto La puso ¿Qué tú pensaste? Oye. A... Superación Creo eh, bueno, que ahí, sí. en ese Olla. momento Oya no, no, le pagaban bien ahí Creo que... No. antes ahora? No, ahí, a... en, en, cuando modelaba ahí No, ahora que Ronnie está buscando su menudo No Sí, pero... pero que ¿Qué verdad? tú, no, tú piensas? No, mira, eso fue aquí en el toque de queda Sí Ronnie era sí. talento el toque de queda Cuidado, atención Santiago Matías Porque ahorita Santiago hace como pachá Y cree que descubrió que, tu que talento Que un hijo es... ¿eh? Hijo, ¿eh? Adoptado no, ese hijo tuyo María. Que tú, como el que que hizo tú lo pujaste Lo que pasa ¿verdad? es que él te está sacando los cuartos Y tú no No, porque lamentablemente lo dije aquí Que incluso eh, hizo una controversia No te rías, no De que este programa, por bien o por mal Coge los, los talentos, talentos Cuando no, no son conocidos Cuando Ronnie vino aquí, lo conocía eh, eh, Mayelin, Katherine y yo Pero ahora no Ahora es sí. fácil sacarle claro. dinero a Ronnie y hacer dinero con Ronnie. Ahora es fácil. <risa> Ronnie, ahora todo lo que toca se convierte en dinero. Ah, una pregunta sobre <risa> eso mismo, Roberto. Una pregunta para Ronnie, para que me deje que Ronnie me responda. A ver. ¿Cuánto te paga a los foques en el programa? Ah, pero no me claro. venga con la de Mito, que a los foques paga contrato. A los foques no es como otros canales, que eso es intercambio. Usted sabe que a los foques paga. ¿Cuánto te da Santiago Matías a ti por el programa? Alrededor. Mira, fíjate, se. El Ale, cheque, el, no, el cheque, el cheque, el cheque normal son de 50 mil pesos. 50 mil pesos. Por pesos los dos días que yo trabajo. Aparte, por los, los días, que, por, por los Yo trabajo dos días a la, días la eso semana. Eso que alrededor, como que alrededor. Yo quiero que tu Alrededor, alrededor o sea, es más de ahí, pero muchas veces, no. o sea, no, no. Okay. Pero pisos, el cheque te... mensual. si quieres saber, oye. El mensual, el mensual mi mensual. cheque fijo mensual del, del programa son 50 mil pesos. O sea que te llega una comisión aparte. Claro. Tus publicidades o demás. ¿Tienen derecho a publicidad? Por razón te fuiste del toque de queda. ¿Cómo ¿Cuánto tú crees que te puede echar en el bolsillo? Mensual. Mensual. -Mensual? Después que tú estás en Alofoque. De alofoque después que acá? estoy ahí, ¿llegan un dinerito? Tú ¿Pero cuánto? Dame el número. ¿Qué aquí es somos ¿ya contables? te Llámelo suave a Ronnie, que no, está tímido. Es que no, somos contables a veces. ¿Cuánto te llega, cuánto tú te buscas después de Alofoque para acá, mensual? No. <risa> ah, Estás es escuchando, Iracho. Iracho, <risa> mira, te escuchó por el apuntador. ¿Y no, tú claro, pensabas que, que no? No. apuntador no han dicho que hay que ponerlo en la. No. Hemos hecho famoso con un baile y lo chori. Sí, pero no pero me... a, a esta hora del día. Sí, no. pero oh, Roberto, ¿eh? no me mare. Que Dime quiero saber cuánto Ronnie se está buscando Después lo foquen para acá Por Pensual. todo, cumpliendo las menciones Las publicidades Siento mucha presión para nuestro invitado Sí, porque, porque Ronnie es de esta casa suave. <ríe> <ríe> Vamos a hablar Ronnie de tu etapa Luego de modelo Que Bueno, hiciste tu opinión, recuerdo esos años Que nos contactaste a través del WhatsApp y de las redes Que quería introducirte al mundo de la televisión Incluso cuando yo vi tu trabajo Como modelo, te dije que sí Que cuando viniera al país y, y viniste, incluso participaste con nosotros. Luego eh, colabora a nivel internacional y nacional eh, con tus amigos, socios, dueños del circo. Hiciste una etapa. Hiciste una etapa. Amigo Amigos no. Cómo que amigo no? El ya no ya ya ya ya ya ya ya ya no, ya no no No, ya ya ya ya ya ya que ya No no ya ya ya ya ya ya ya que tú ya que ya ya ya ya No ya ya ya no ya No, ya que ya no ya ya ya que ya ya no ya ya ya ya ya ya ya ya Pero Pero ya ya ya ya ya no No ya Pero ya Amigos Pero ya ya ya ya ya No No ya no son amigos. una Claro. Pero espérate, Genesis. Pregunta, Pero Dios mío, pero, señores, controlan a este muchacho. Mira, ya estamos bien. háblame de esa etapa de la televisión. Fíjate que en los dueños del circo, ya yo he explicado en varias ocasiones el problema que tuve, ya. Eh, me o sea, no me hablas de tu problema, sino cómo tú llegas a la televisión y cómo te enamoras del mundo de la televisión. Nada, a mí me gustó, me, me, me reuní con Yelena Solano. Yelena Solano Mi amiga me, me preparó y me ayudó con los contactos en los dueños del circo y ahí entré. Ya. y sí, Ya. Ok. Ahí eh, después eh, que ella... Bueno, ahí estamos introduz... eh, viendo cuando tú eras cirquero. Ajá. Sí, que yo creo que ahí fue que comenzaste a torcerte mucho. <risa> Mira, sí, ¿A sí. torcerme en qué sentido? Bueno, a torcerte en tu forma, porque cuando tú eras modelo te dije que tú estabas derechito. No, porque lo que pasa es que cuando te fa bueno. la farándula, sí. te tiende. más cuando tú entras a un programa ya establecido con chisme y todo eso, tú tienes que entender que tienes que hacer algo diferente. no puede venir Pero igual. sientes tú que los dueños del circo te te marcaron un, un camino errado o correcto. Creo que me ayudó bastante, creo que de, gracias a, a ese programa y gracias a, a la experiencia vivida en ese programa, creo que ahora le estoy sacando bastante provecho. Ok, luego Ronnie eh, también, eh, ahí tenemos imágenes, ya te vemos. Señora Ronnie, así como ustedes lo ven con su choro y todo. Ha tenido la oportunidad de, de, de hacer cobertura de premios internacionales. Así es. De entrevistar artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solís. Miguel Valls. Roberto B, Roberto Neris. Roberto los Neris. Roberto Neris. Roberto Neris. haciendo el artista. O sea, a nivel. Ahora no entiendo pregunto, esa trayectoria. ¿puedo preguntar a no, no. Entonces, no ah, pregunto, pregunto, pregunto tú porque quieres. ya que todas las dos preguntas tú me las has obviado. Hay. Defendiendo a Ronnie. Hay. Pregunto. A ver. ¿Por qué tú. Boli dice que lo que tú hacías en entrevistas internacionales eran, tú no eras un empleado de Univision ni de Telemundo, que tú eras una persona que hacía una entrevista y se la vendía a un precio X. Es cierto, o tú ya le enseñaste la prueba a, a, al Boli, Boli de que tú eres empleado claro, de Univision. Y de él, Telemundo? La vio, él vio las pruebas. Incluso cuando yo entré a Univision, yo entré con un contrato para trabajar en ese, en ese segmento, en el segmento que se llamaba Código Segura. Entonces, después que el segmento salió del aire, yo durante, después de nueve meses que yo duré con ese, en ese programa, el segmento salió del aire, todo el mundo se fue, porque incluso hasta mi jefe, que estaba ahí, salió del aire. O sea, tú lo hacías entrevista por ahí. encargo, o sea, que tú llegas no. un encargo y la llevabas. O sea, eh, eh, yo incluso salía eh, casi interdiario y yo salía eh, en eh, el no eh, eh, digo, Ronnie. eh, Ronnie, lo, me imagino que Genesis quiere utilizar el término eh, freelancers, donde tú... Eh, no era no estaba bajo contrato sino que tú hacías un trabajo y te llamaban en para tele cosa. Mundo, en Telemundo en Telemundo sí yo yo he estado como freelance y todavía freelance. Sigo, sigo ofreciéndole notas okay. y así pero cuando yo entré a Univision, ellos me hicieron un, un pequeño contrato. Ya. Donde ahí salía el o sea, lo que me iban a pagar y todo eso, porque si se ponían a decirme, oh, te vamos a pagar por tantas entrevistas, le iba a salir mucho más caro. Ya. Y más que Univision en ese momento no estaba bien económicamente. Bueno. Mira, eh, Ronnie, tú explicabas aquí que tú llegaste a los sueños del circo por, de, de la mano de Yelena Solano. Sin embargo, en algunas declaraciones. Un saludito para usted y un abrazo. Y a Daneda por la también que son personal. parte de esta familia. Sin embargo, en algunas declaraciones... Tú explicabas que tenías un padrino que era quien daba el soporte para poder estar en los dueños del circo. Entonces, ¿en qué momento pasa esto? ¿Cómo hace un padrino? No, no, no, mira, no, quiero, aclarar, él, no, quiero, quiero aclarar que Ronnie es eso? amigo mío Rory personal. No, no, pero, y él ajá. lo sabe, pero, pero hay... es bueno las preguntas, ¿no? Porque okay, tú, pero, pero, yo te conozco pero, pero, a ti. No, no, no hay lo que aclarar de la Es una pregunta que queda entonces en el aire, porque es primera vez que escucho que dices que llegas de la mano de Yelena Solano y lo haces en este espacio. Y te agradecemos por ser abierto No, no, no, él lo dijo él, yo no estoy imponiendo nada O sea, nada. que no era padrino, sino madrina No, pero Roberto o sea, no eso, por eso fue el término que, que él utilizó si es no. Eso fue el término que él utilizó en unas declaraciones yo estoy partiendo bueno, de lo, lo dijo, que ¿verdad? él dijo Oye, Roberto te defiende y tú mismo dices la cosa Dime. Sí, yo, pues yo tenía una persona que me ayudaba en ese momento era que era como mi padrino, entonces mencionaban como que era un artista borico, ¿es cierto? No, no, no nada. mencionaron nada. Es no, no, no, no, no. espera, espérate. yo creo que Ronnie, tarot, creo, no eso dijeron que era un artista. borico. Espérate, boricua. espérate, Tennessee. yo creo que Ronnie, ya debe de decir aquí porque ya tú eres un tipo abierto y ya sí. tú eres un tipo padrino, que ha botado ¿verdad? tu timidez, decir no el padrino que yo tuve para entrar a un circo fue fulano. No creo que esa persona no la quiero ni siquiera mencionar, o sea todo terminaron mal. Todo está bien, no todo está bien. Pero hubo pero no, no hay necesidad. Pero pero de la no la hay necesidad de, de mencionar esa cosa. No para nada. ¿Ahí entonces? Pues todavía seguimos en contacto, o sea que no hay pero, no hay necesidad de que yo tenga padrino? que mencionarlo. No para nada, solamente un padrino. ¿Qué significa ser.? Todos tenemos un padrino. No, pero. Que no, yo que no. no ayuda. Yo, yo entré aquí a mano pelada, ¿eh? A la televisión. Bueno, la mujer mía fue que me que padrino. Sí, pues yo entré a mano pelada. Pero yo Ahora, que no saber, Ronnie, espérate, espérate, Génesis. Porque esta entrevista, Ronnie, para que entienda Génesis, eh, Maylen y los televidentes, empezamos porque tú eres un joven, claro. Serie 56, valioso. Y lo dije que te admiro y lo he te dicho y he entendido que mucho, te eh. admiro. No, es Y he cielo, dicho que con dolores te parís porque eh, tus Pininos. Eh, pocos, pero eh, comenzaste aquí, te acercaste a nosotros y vimos en ti el talento que eres. Y primero presentamos para que la gente sepa que tú no eres un loco viejo que están a <risa> medio ahora. Claro que ha hecho su trayectoria. Pero queremos que tú también, pero la he hecho, claro. que en ah, ¿Quién preguntar? es el padrino? Okay, no, pregunto. no ¿Puedo? creo que necesidad De mencionarlo no, como esto, te Ya digo. que no va a mencionar el padrino, no sé. La madrina ¿Puedo sí? preguntar? Eh? Porque usted lo está ayudando no, mucho ah, ah, pero, ah, Previo, a pero a Señores, Ronnie. Dálleme, espérate, dale la bienvenida a Víctor, eh, nuestro camarón. Víctor. Por. ¡Víctor! Pero de nosotros personal. Sí. Pero, Ronnie, una pregunta que te la hice ahorita. vuelvo y, y te la digo ahora. A ver. ¿Es cierto que ustedes también, lo de los dueños de circo, ustedes también, porque Alida Vía hace una semana te comió en un programa de radio? No, cuando me refiero que estamos bien, no es que todos ellos están bien conmigo. O sea, porque, ¿con quién día ahí tú estás frío? Porque sí si con Enrique tú no estás bien. No, con Enrique, Enrique ah. cuando tuvimos el problema, que salió un video al aire, en ese momento, llegamos a un acuerdo y hablamos, y todo está ¿eh? bien con José Ángel, él y yo nunca hemos sido amigos entonces, cuando ya tú, me refiero tú, a los yo... dueños del circo, hablo de Yelidad yo y los demás de Enrique, que fue lo que nos juntamos, que fue por casualidad que nos juntamos, y con Ali y... David que es un segundo jefe ¿eh? no, nada que ver pero que nada que ver, son amigos porque los dueños del circo es Ali David y Enrique, entonces tú estabas rico con Enrique y con ahí no, pero ya, ahí está bien yo creo que está bien esa parte <risa> Ahora, en los dueños del circo, ya para, para complacer a Génesis y terminar con el tema de los dueños del circo. Ahí, eh, Tú con ellos tenías un contrato de trabajo, tú te sientes que fuiste, porque mencionaste en, en muchas entrevistas que tú, ellos te hacían bullying por tu, tu librita de más, que incluso tú tuviste que someterte a dos cirugías eh, reconstructivas. Así que se dice, Mayeline, Para, eh. Para. No reconstructiva, abdomen. sino para definir. Como que ¿eh? ellos para... te, te, te, te hacían bullying Y, y eso mm -hmm. eh, eh, Lo hiciste por, por el momento de rabia O en realidad hubo bullying Ellos te hicieron mala influencia eh, Nos gustaría ya para, para cerrarle El dueño <risa> del circo eh. <risa> Pues fíjate que sí hubo, hubo bullying Como Alidavi yo creo que en varias ocasiones Lo ha dicho, en un grupo que al cual Él no pertenecía, era un grupo El grupo negro Se llamaba, un grupo oscuro que, era, que no estaba guaso Ahí estaba se hablaba de todo Ahí le hacían bullying a todo el mundo Ahí se, hablaba, se debatían los temas Y todo eso, ¿te entiendes? Y imagínate, entonces Todo bien eh, Ya ahí creo que pasó todo será tu etapa Ya esa etapa está cerrada hace mucho tiempo Pero Ok, ni... vamos a hablar de la actualidad Presente, futuro De Ronnie Jiménez, que me preocupa eh A ver, me, ¿qué te Como preocupa? todo buen padre, me preocupa estoy ¿Pero preocupado. qué te preocupa? Me preocupa que luego de todo lo bonito que hemos hablado y de sí. la trayectoria que tú has hecho, tú has construido, ya a niveles de medios internacionales e incluso nacionales, eh, te va a la radio a una entrevista que te hace el Influencers, ahora mismo el top de los influencers de la República Dominicana, Santiago Matías, de su empresa Los Lofoque Music. Uh -huh. Entonces vemos un Ronnie que se me ha... Entiendo yo, ¿eh? como desviado, como que Ronnie tiene más que dar que buscar, porque está buscando dinero y sonido de la forma que lo está haciendo. Pero entiendo que a largo plazo como tú ibas, te iba a ir mejor. Porque ahorita tú tienes a tu hijo, sea adoptado, sea invitado, sea como tú quieras tenerlo y te vas a preguntar, papi, por ejemplo esa foto que sacamos tuya, son del año 2012, 2011. Imagínate la foto del año 2019 cuando, y, y los videos tuyos del año 2019 son diferentes. Entonces vamos a hablar del Ronnie presente y futuro. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que eso es parte de, de la vida. Yo lo veo como una etapa de mi vida que la estoy viviendo. No creo que no le estoy haciendo, no le estoy haciendo daño a nadie con eso. Eh, lo que o sea, son cosas, cosas mías. O sea, no, yo no quiero que se me vaya a no, mira, no, no creo que, a que se vaya a afectar en nada. No porque di la verdad. Dice ¿Eh? que antes no había tanto dinero como tú estás generando ahora. Es porque Roberto que... tiene que entender eso. Pero, pero, pero la... a largo plazo, a largo plazo, de la forma que iba, iba a generar más dinero. Porque no creo. Eso es... Sí, pero eso es firme. No va. creo porque, fíjate. Te voy a hacer una pregunta simple. Roberto te lo está diciendo él mismo. Pero te voy a hacer una pregunta simple, espérate. Para aclarar esto. Por ejemplo, vemos que, que tú... Tú llevas una relación bonita con tu madre, aunque no la vemos en, en tus redes, ni la vemos compartiendo mucho en los medios, uh -huh. mucho menos tu padre. Bueno, ahí tenemos imágenes de, de, de tu madre, que es una mujer elegante y joven. Eh, y de verdad que... Eh, eh, Rony, eh. sí, sí, sí, eh? hey, Robert. Ey, la madre <coughs> hey, Ronny, no, son, con tu permiso. Elegante tu madre. Sí. Mírala ahí. mira a Ronnie. ¿eh? Sí. Entonces, Ronnie, <risa> vemos que al principio en tus redes tú subías a tu madre, la felicitabas de las madres y todo. Pero que en tus redes, como o, o son muy comercial o te olvidaste la parte humana de Ronnie con su madre y, por ejemplo, tu padre, que no lo Porque conocemos. Porque llegó Elvis, Roberto. No, El lo que pasa es que creo que mi vida, mi vida familiar, yo, la, yo la, la tomo como de un lado ya... ¿Tú ¿entiendes? Más personal. No me gusta compartirla porque, imagínate, han pasado tantas cosas y creo que esa parte me gustaría cuidarla más. Siempre estoy en contacto con mi madre, con mis hermanos y siempre todo bien. O sea, esa parte ellos la entienden y creo que no me gustaría ni siquiera mostrarla mucho en mis redes sociales. ¿No les preocupado tu madre por tu seguridad física? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero después ya hablamos y yo le digo, no, todo va a estar bien. Y ella entiende. ¿No se ha preocupado tu madre de luego de ser modelo, imagen de Univisión, Telemundo, Mega TV, dueño del circo, salir casi en cuera en, en la televisión y en las redes? No, para nada. Yo le explico todo bien. y ya. Entiende? Ya claro que lo entiende. Al principio sí teníamos discusiones tú? porque ella me veía, ella me veía como, yo, ella me veía a mí como, sí. por ejemplo... Eh, una, una fan, ella, me ve, ella ella era una fan de mi primer fan, exacto, pero sí. no creo que ella tiene mi que primera ver fan era mi madre. Padre tiene, padre. Yo le expliqué que ella tiene que ver a mí como su hijo, no como una fan, una fanática cualquiera. O sea, por ejemplo, yo tengo una discusión con alguien del medio ahora mismo ella me llamaba, no, porque tú no tienes que hacer esto. Tú tenías, por ejemplo, una discusión. Entonces, yo creo que ya ella entendió. Lo que lo que es el medio Ya yo le expliqué Ronnie, y tú, creo que y, ya entendí y, esa y, parte ¿Y tu papá? Que, que no hemos no visto Y escúchame la pregunta, la responde si tú quieres ¿eh? okay. ¿Tu papá? ¿La relación con tu padre? Fíjate que mi padre falleció cuando yo tenía seis años Ya, no lo sabía Y, wow. y entonces creo que ¿Te hizo falta eh, sí. La parte de padre? Sí bueno Mira, Ronnie Ronnie. Una, una pregunta, eh, a, y Roberto tienen ¿A una pregunta ¿Ah, Mayelín tiene pregunta? Claro, estamos aquí, ¿verdad? Él está haciendo un monólogo con Ronnie No, no, no, porque... Eh, eh, ustedes pueden hablar no, no, Ah, pero intentamos, yo ¿verdad? Yo estoy esperando que Mayelín haga la pregunta ¿Para que él vuelva y me, eh, a ver si me responde cuándo se está buscando después que de está de los foques para acá? Mira, Ronnie, eh, lamento mucho lo de tu papá No lo sabía y... Y es muy lamentable, siempre Señor, la figura primicia, paterna que no está haciendo hace a primicia, falta Ni Santiago sabía esa información hace, Siempre hace <risas> falta la figura paterna en la vida de un ser humano eh, Pero ya cerrando ese paréntesis que es muy lamentable Ronnie, tú decías al principio que son tus ocurrencias eh, todos los sucesos, si te conocemos, bueno, te, yo te conozco como un gran ser humano, pero como figura, mirándote como figura y yo como una simple espectadora, todo el tema controversial es algo que se planifica, es algo que simplemente sucede en el momento porque la gente te conoce más por el, te, el tema de lo controversial. O sea, por la galleta que le dieron. Por lo por, controversial, por, porque ese no es el primero eh, ni creo que ni será el último. Bueno, la galleta de figura. Aquí eh, eh, causó furor y, y notoriedad después de que le dieron dos galletas. También. Ay, si tú Pero ni eso, ¿cómo, Ay, o, ¿cómo si funciona eso? Ahora dice, bueno, yo voy a hacer esto, ahora, no, o simplemente. Que todo, mira, los Foques Radio Show se, se, es se famoso y, y creo que es conocido por lo espontáneo que todo el mundo es. Y creo que muchos programas y muchos, muchos eh, talentos han querido copiar eh, eh, la espontaneidad y lo auténtico que todos somos en ese programa. Y todo surge de la, de la manera más espontánea. Que, que ustedes no se imaginan O sea, todo lo que pasa a los foques Radio Show Desde que entramos, desde que subimos las escaleras Que graban Que graban eh, eh, la, los foques Backstage Que está ahora, eh. hasta que nos vamos Creo que que todo es espontáneo, todo es auténtico orgánico, o sea, todo, mira, todo eso que está pasando ahí ahora es auténtico No, la, la idea de fue no, eso no, porque recuerda que cuando yo fui a ese programa Yo Ajá. fui como invitado a hablar de mi madre pero explícame este baile en, en, en ropa interior O sea, eso te, te, te surgió y tú te desnudaste O sea, no, que tú que... Te, te pudiste haber quitado los pantalones si No, para nada, para nada es hay, un limite, oh, hay un okay. límite, hay un límite Hay un límite ¿Cuál la... es el límite de Ronnie Jiménez? Por, ¿Y ¿Por qué tú siempre jugo? le bailas doctor? ¿Por ¿Ah? qué no, porque tú siempre le bailas al doctor? ¿Por qué tú no le bailas a, a Santiago o a Chico Sandy? ¿Por qué doctor? Tú no, porque, doctor es que auditor, ah, sea, porque el doctor es que está eh, al lado de todo. o sea, porque el doctor es que. Antes de que. Eh, <risa> dime cuál es el límite de Ronnie Jiménez. Pues saliste desnudo en una foto. No, el, ese es el límite. Ya ahí. ya, ya, no, ya me... Yo salí desnudo, pero yo no estoy mostrando nada. <risa> <risa> pero claro, yo no estoy mostrando nada. Es una foto artística que yo quise hacer. Si a ti te fue te una foto a... profesional, no pero fue una gusta, foto Ronnie. X. ¿Tú conoces a Osuna? ¿Tú lo entrevistaste? Claro. Tú supiste el escándalo de Osuna porque participó en una película gay. Pero no es lo mismo. Tú pero, no puedes comparar te, una te, foto con una película sexual. Pero déjame hacerte la pregunta. Si a ti te contratan de Playboy una película eh, gay, ¿tú lo harías? No, para nada. O sea, ese es tu límite. ¿Tú no, no harías una película porno? No, para nada. Okay. Okay. ok, entonces ya que él no lo haría eso por esos dinero. Como ya tú te estás buscando dinero. ¿Cuánto Tuyo es? ¿Tú y el dinero, Genomá? No, no, no. no lo que pasa es que tiene una hermana contable. <ríe> y Entonces te ha enseñado. cuánto es que Ronis te, te, te está buscando. ¿Por qué tú le debes? Roberto, ah, no, tú, tú lo estás defendiendo. Tú estás defendiendo. No, yo no estoy defendiendo. Tú estás defendiéndolo, pero Ronis, no, yo quiero que tú me digas una cantidad. ¿Cuánto después de que tú te ganas a los bosques? Un aproximado. De ¿Cuánto tú te buscas mensual? 3.000, 4.000 dólares, ahí vamos. ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Tú te buscas 3.000, 4.000 dólares? 3.000, 4.000 dólares. Mensual. ¿ mensual. Ya. Así Bien, es, ¿eh? ya. Ronnie, te debe algo. No, no, porque ya le pagó, dile, verdad. Pa que, no. Que te paguen, Mira, ¿verdad? Ronnie, sabemos que tú has tenido muchas experiencias eh, y mucho bullying, mucho de todo, y has venido triando tu camino eh, gracias a tu propio esfuerzo. Dime un momento en el que tú hayas sido el más vergonzoso para Ronnie Jiménez, ya que hablamos de temas de límites. El momento más vergonzoso de toda mi carrera fue cuando cometí el desliz con las venezolanas, que no sabía dónde meter la cara cuando dije aquel, ¿qué que tú dices? aquella palabra atroz, atroz se dice. Entonces atroz. ese fue el momento más vergonzoso. Creo que es una, es, es, una, es una parte de mi vida que me marcó bastante y creo que todos los venezolanos, el, el momento en que le dije... Y le pedí disculpas. Creo que ese momento también me marcó. Y creo que ya esa parte la tengo en mi corazón y, y espero que todos me perdonen. Roberto, una pregunta. Esta es seria. Ya no vamos con la chelcha y esto. Ronnie, yo que sé que tú manejas muchas fuentes y ahora mismo la capital tiene todos esos datos. ¿Por qué existe un, un silencio en los medios de comunicación... Eh, eh, en todo lo que sea vinculado a urbano y cosas así después de cesar abusado tú tienes algún dato de persona o algo de eso yo no no puedo hacer comentarios al o respecto. ¿Tú lo no conociste de alguna... a César el abusador? O tú lo no o quiero a hacer comentarios al tú respecto. Conoce... No no pero que miedo o sea, espérate César? Espérate, ¿Tú lo conociste a César el abusador? No quiero hacer comentarios al respecto. No pero eso no es nada. No, no silencio, para nada. Eh. ¿Te puede buscar la D.N.C.D. No para nada. para Oye, nada. entonces. No quiero hacer comentarios. Porque tú eres un tipo también de. Sí, digo, de la farándula. todas sus discotecas. porque nadie quiere hacer un y comentario? Y tú conoces todos los comentarios. Porque cuando desconozco el tema no me gustaría. Pero no la pregunta no es que si tú lo desconoces el tema es que si tú lo conociste como tú y yo no... Desconozco el tema y no me gustaría hacer comentarios al respecto. O sea, tú desconoces que, de, quién es ese, el abusado? Desconozco el no quién es ese el abusado. Desconozco el tema. Tú no sabes quién es ese abusado. Desconozco el tema. Tú Rodney, eh, hablando de temas de conocer eh, Y de todo esto Tienen, o sea A, a que es ahora mismo Prácticamente a radio show La plataforma de youtuber eh, Más influyente eh, a, a nivel nacional Y quizás en términos internacional Para no hacerlo de manera despectiva eh, ¿Tiene algunas restricciones Estar en Alofoque cuando tú entras ¿Qué, qué tiene el contrato En eh, la letra pequeña? que contiene? Cosas que te limitan. Que te, no te limitan, decíla. que tú dices, no puedo hacer esto, tienes que hacer de esta manera, tienes que manejarte bueno, así. Bueno, qué pregunta, ¿eh? Roberto, ¿Eh? súbele, súbele a Samaya. Bueno, no. me no. paga bien, amigo, <risa> súbele, no puedo ahí, Pero, contesta, Ronnie, a ver. No, no hay límite por ejemplo. <risa> porque tú dijiste al <risa> principio, límite, tú dijiste, no. escúchame que te interrumpa, tú no, dijiste no, no, que no, querían. No, Santiago, pero Déjame... no hay límite porque Santiago. Cuando el lío de sujeto lo paró para descansar. Ok, pero quizás eso son sí, cosas como amigos. Ahora no, bien, límite, pero tú llegaste aquí. Para mi integridad física, no, no, no, pero no, no, pero no, mira, no, no. Eso fue porque él recibió permiso. manejo, no, tal, tal vez. Paro, eh, estaba eh, su si de, de nuevo Quizás es una estrategia de manejos de talento. Ahora bien, cuando llegaste, nosotros te dimos para que tú hicieras el baile, porque es lo que en estos últimos tiempos se ha caracterizado. Tú dijiste que no podías. ¿Qué es lo que te impide no bailar? Sea, Algo que tú lo haces y que nosotros lo hemos montado en las redes sociales. Fíjate que a mí me prohibieron hacer entrevistas. Y vine aquí por usted. No, por ¿Quién te prohibió? ¿Quién prohibió? ¿Quién prohibió? Exacto. O sea, en el la... los focos míos, si tú tá... No, pro... me prohibieron hacer entrevistas. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Y vine a esta por usted. Ah, ¿Pero quién te, te lo prohibió? prohibió ¿Quién te prohibió? La... Por le... eso está en YouTube. A los focos me dijo que, que, que quiere hacer entrevistas, que hablen con él. Él es o tu sea, a lo Él es tu manejador. Santiago, ah, eso está. Sí, pero, funciona? él le maneja tu carrera, no, no para nada, no ¿Rodni? para no por no, no por ningún problema ni nada, sí, sino no, por por asuntos de mercadológico. No, no tampoco, sino porque él es veces... un talento exclusivo de de, de, de Alofoque, la plataforma sí. de Lofoque. Sí, Así bueno, señores, vamos a despedir eh Ronnie, te agradecemos eh Santiago Matilla, te reiteramos que Ronnie fue hijo de nosotros primero. Lamentablemente, Estamos en su comienzo, así que no te adueñes tanto de Ronnie. Pónme eh, la musiquita que pero bueno, antes no, de la musiquita vamos a bailar. Pónme la musiquita de, para despedir. Antes que lo mejor, ¿sabes que Somos amigos. Sí, Maylen ya lo no vamos, vamos de Maylen, ese paro sí. déjalo sí. para, sí. para sí. mañana. Sí. Vamos pararnos, para rómpate Párate ¿tú? Ya, ya eh, para pónme eh. la musiquita, vamos a despedir con la musiquita. Eh, de, de, de. ¿quién que la canta? Es el Alfa. El Little Chap, el Little Chap, pónme la musiquita y ven, no, no más. No, no, no, yo lo veo. No va a ver, no va a ver, no va. Tú sabes chimoso. Pero no acabar, no, no me baila eso. No, no me baila. Que son 15 segundos no, mamá, que no, no No sé 15 no, segundos no, no.